Bueno, nos encontramos con el Intendente de La Estalita. Queríamos saber cuáles son los avances que hay en la obra de la Alcaldía en La Estalita. Bien, nosotros venimos articulando con la Nación y con la provincia. Esta obra es ejecutada a través de, de la provincia, con fondos de, provenientes del Banco Mundial. Son dólares que llegan hacia, hacia la Argentina. Ya se adjudicó la obra y entendemos que en los próximos eh, 30 días... Se producirá el, el primer desembolso, que es el anticipo, para, para comenzar la construcción de la misma. Esto es una cuestión ya netamente administrativa de llegada de fondos. ¿Hay otras obras que también se están realizando? ¿Hay otras este, cosas que se van a llevar a cabo en las talitas? Sin duda alguna, nosotros tenemos para terminar mi gestión, todavía tenemos más de seis meses, en donde ha sido una constante la, la obras de infraestructuras viales con el, el avance del asfalto, más de 20 cuadras por mes y la recuperación de cerca de dos a tres plazas en forma mensual. Esta, esto no se va a discontinuar por el proceso que queda por delante, sumados a que en días más se pondrá en funcionamiento, ya está terminada, una nueva base de lo que es la dirección de investigación de la provincia, que implicaría cerca de 40 efectivos más hacia la ciudad de las talitas que es conocida como la brigada de investigaciones eh, las talitas carecía de, de este servicio de la policía de la provincia y esto lo logramos siempre con la articulación ya en este caso con el gobierno de la provincia y el municipio haciendo la inversión y la provincia eh, con la erradicación de esta nueva fuerza que va a implicar mejorar la calidad de la seguridad en nuestro, nuestro municipio, que cabe destacar en el cuadro comparativo interanual de marzo-abril del 2022 con marzo-abril del, eh, del 2023, Primero, instar a los, a los vecinos y ciudadanos a realizar las denuncias pertinentes, eh, porque de esa manera nos permite tomar conocimiento y en base a eso poder trabajar para la resolución de, la, de las problemáticas. Y haciendo, hablando de esta manera... Eh, según los informes que salen de la Unidad Regional Norte, eh, en el cuadro comparativo interanual los delitos denunciados han decaído en un 40%, por lo tanto se entiende que en igual proporción ha decaído también los delitos no denunciados. Pero vuelvo a decirle, es una constante, debemos seguir trabajando, son, eh, son indicativos que vamos por el buen camino, pero debemos continuar trabajando con las inversiones para tratar de, de mejorar este índice que tanto preocupa y que tanto ocupa a la administración de las talitas. ¿Cómo se está preparando la ciudad de las Talitas ahora para las elecciones del día domingo? Simplemente en esto, nosotros creemos, eh, somos ejecutivos, estamos en función, creemos que va a ser un plebiscito de lo que se hizo en estos prácticamente siete años y medio, ante lo cual eh, simplemente continuando con la gestión va a ser la propuesta que, que llevamos a nuestros vecinos eh, transformados en votantes el próximo domingo eh, para poder dar una continuidad a este proceso que iniciamos hace, desde el 2015 y que hemos tenido el acompañamiento de la totalidad de casi el 50% en, en, el, en el 2019.